Pues muy buenos días, en el vídeo de hoy eh, os voy a enseñar a tocar el, el Shady Grove, que es un tema tradicional. Y eh, Os voy a poner primero la melodía y luego dos formas de acompañamiento. Eh, una digamos, más sencilla, por decirlo así, eh, digamos eh, down the neck, la parte de aquí del, del mástil, y otra un poquito más difícil, o no, eh, eh, digamos up the neck digamos de, de la, del traste 7 eh, hacia abajo o hacia arriba mejor dicho um, y bueno un tema tradicional como comentado fácil y en todas las jams va a salir es interesante aprender a acompañar a, a acompañar también a hacer la melodía y a ser posible trabajarse algún tipo de solito para que para que esto funcione solito por ejemplo con utilizando la escala menor de, de sol o utilizando la pentatónica menor de sol Creo que más o menos va, va para adelante ¿Vale? Bueno, venga, vamos al lío Vale, pues... Eh... Empezamos con la cuarta al aire. Pulsamos en la misma cuerda en el traste 3. Slide 3 5 desde en la cuerda la cuarta y un forward roll. Ahora voy a poner un trocito de melodía que es tercera al aire, tercera en el segundo. Tercera al aire. Cuarta en el tercero, ¿vale? Solamente estas tres notas. Pero vamos a acompañar poniendo también o pulsando la primera al aire. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos con la melodía, que sería aire tercera, aire segundo, aire tercera, aire tercera en el segundo. Tercera en el tercero, segunda en el primero eh, y segunda en el tercero. Aquí le he dado a la, a la segunda, no tenía que haberle dado. Ahora voy a hacer un forward roll. Porque deja este dedito aquí. Ahora viene la explicación. Si os habéis fijado, eh, la me eh voy metiendo siempre también la primera al aire cuando meto ese trozo de melodía. Y ahora voy a meter la segunda, el meñique, con el meñique pulso la primera en el tercer traste quinta al aire, vuelvo a, a pulsar y ahora el meñique lo voy a dejar anclado y el y el índice también lo voy a dejar anclado en esta posición ¿Por qué? porque estoy poniendo un acorde fa, en la canción va el acorde fa y eh, eso me permite eh, digamos también podría hacerlo al aire pero suena mejor así vale segunda en el primer traste eh, tercera en el en el tercero en el segundo perdón y cuarta en el tercero vale y ya el final El tercero tercera al aire segunda en el perdón tercera en el segundo un pull off vuelvo a posar en la cuarta en el tercero y slide 25 y remato con el, con el forward roll. meto la, la segunda al aire y no suena súper bien pero tampoco suena súper mal con lo cual pues alternativamente pues también se puede hacer bueno y esto es el tema la progresión de acordes ahora la pongo es Sol menor Fa Sol menor otra vez Si bemol Fa Re menor Sol menor. Shady Grove, my dear love, shady Grove, I say. Shady Grove, my dear love, I love on No me sale la letra bien. want to go away, creo que dice. Shady Grove, my dear love, shady Grove, I say. Shady Grove, my dear love, about to go away. Creo, ¿eh? Que es la letra así. Bueno, y ahora desmenuzamos el acompañamiento.